¡Hola familia! ¿Qué tal? Vamos con el segundo nivel de las montañas heladas, en el delumbra Estamos en el void. A ver, a ver qué fiesta. Aquí siempre entran a de tirarse, ¿no? ¡Hola! ¡Ja! Qué difícil es el mundo void. Qué difícil es el mundo void. El mundo digo. nivel. De dificultad, no lo sé. Hola. Eh, grabar. Será para saltarse la... la.. intro. ¡Eh! Ese bicho es nuevo. ¡Ah! Este se traga el fuego. Sutilmente una manera de decirte que no puedes usar. usar fuego aquí. Muy bien. Y esta caja.. no la voy a poner ahí, tampoco voy a usar fuego. Se rompe el tirón. Ahora sí, coño, corre. Esto no abriría esa puerta, ¿no? Sí, vale. Hostia, pues para hacer el primer intento, siento bastante orgulloso. tierra como coño. ¡No! ¡No! Vale. Ah, vale, un ratillo. Vale. ¡No! Pero ahora he perdido la caja. Me cago en tal. Y ahora no puedo salir ja, ah, ja! Ah, ah. Cago en... Vale, aquí no hay tu tía, así que... ¡No! ¡No! Quiero morir. Hmm, Posiblemente este habla del principio. Esta subirá... Mira la corre, tío. Eh... Muy rico y qué. por lo poner esta aquí. Baja y deja la caja. Eso por lo menos no estás muriendo a todas horas. Ya. ¡Yeah! El puzzle dinero suyo, ¿eh? Acá ¡Ja, tengo que volver. Vale. No, vale, no. no. No, no, no. No merezco morir, no merezco vivir. Por el espacio roto y encima es la fiesta, porque... No me gusta saltar con la W. ¡Ole! Cierra de, cierra de bonito vale ahora arriba está abierto y no sé lo que va a ver porque no me acuerdo de nada eh, cómo se salta se llega con el uno Sí, no se llegaba al principio ah ¡Hostia! en serio Me dejas grabar pero solo... A ver, tengo que volver saltando o qué? Tío, es que me cago un montón. ¡Oh, no, no, no, ¡Oh, no, no, no, no. No, tío. Opa. Vale, esto parece un juego de niño ahora, pero... Su puta madre, ¿sabes? Yo debería preparar el calentón este. Y esto hielo. No, tío, pero... ¡Hostia, que no me deja! Buah. Pues nada... Que sí, que sí, rabia. En realidad son puzzles muy básicos de interruptores y puertas, o sea, tampoco tiene pero la forma en que están ordenados te hace tener que hacer por error y error y morir mucho o sea, es, es, es parte del diseño o sea en el diseño está yo me imagino una pizarra en la que ponían a esta gente y quiero que usen colores y esto tiene que ser para pantalla táctil y quiero que se muera mucho o sea, tiene que estar alguna especificación de diseño por huevos todo querido niños cuando según hablamos de la Ay la gestión de la frustración en videojuegos este juego que mente, hay que mentarlo eh... o sea, soy súper malo con los saltos entonces soy muy caqueta ¿Vale? me lo pienso mucho porque soy muy torpe que si genera frustración el juego porque eh, yo estaba seguro de que ahora me bastaba con quemar el de arriba y no ha bastado entonces tengo que salir ahora corriendo Confiar en que esa es la solución. Efectivamente. Esto se quedaban pegadillos, así. ¿Puedes dar la vuelta, cabrón? ¿Me ha matado? ¡Yuju! Da da da